¿De qué manera yo puedo tener mayor utilidad financiada mensualmente? ¿De qué manera yo bajo el costo de los apartamentos elevo el nivel de venta o de renta? Entonces ahí es que, es que está el margen. Entonces, lo principal es que estos apartamentos que se van a hacer aquí no se pueden ajustar a los gustos de nosotros, a los gustos míos, a los gustos suyos, a los gustos jerónicos, sino a los gustos del mercado. en un terreno como este. Lo que estamos buscando es principalmente como que la rentabilidad. De qué manera a esto que pasa aquí, le podemos sacar como que más dinero. O de qué manera yo puedo tener más yo la utilidad financiada mensualmente. ¿Okay? ¿De qué manera yo bajo el costo de los apartamentos y elevo el nivel de deshabilidad? Elevo el nivel de venta o de renta. Entonces ahí es que, es que está el margen. Entonces, lo principal es que estos apartamentos que se van a hacer aquí no se pueden ajustar a los gustos de nosotros, a los gustos míos, a los gustos suyos a los gustos de sino a los gustos del mercado nosotros entendiendo los gustos del mercado entendiendo lo que es de valor para el mercado pues entonces lo vamos a colocar aquí y ahí va a ser instalación, eso es uno, dos vamos a comenzar a bajar el costo del apartamento haciendo un concepto abierto porque antes hacían los apartamentos y le ponían como que tantas divisiones que parecía un laberinto y esta condición hacía que tengamos como que división de más, o como que pasillo de más, o como que me tocaba de más, y por ende, eso me tocaba se convertía en dinero, y por ende salía más caro. Aparte de que ese apartamento de laberinto se sentía como que más pequeño, por tanta división. Sin embargo, lo que va a pasar aquí, es que vamos a hacer apartamento, pero a través de un concepto abierto, donde vamos a tener que eliminar, Enrique, esas divisiones, eliminar esos pasillos innecesarios, eliminar esa medida innecesaria, y hacer de los espacios un espacio concepto abierto, donde podamos sintetizar. Juntar espacios que funcionen en el día, sala, comedor, cocina, y alinearlo perpendicularmente a un balcón. Un dominicano que tenga un sueldo mínimo de 14 mil pesos, vamos a hablar del mínimo, no es el mismo que el mismo dominicano que se fue a Estados Unidos, que se fue a Alemania, que se fue afuera, que trabaja a la misma hora, pero en vez de ganar, que es 14 mil pesos, va a ganar como 1.600 quitándole el impuesto a la hora, que es igual a 10 veces el sueldo. Ese dominicano, cuando viene a Puerto, a, a Puerto Plata, tiene 10 veces más capacidad de rentar que el que está aquí. Yo no puedo alinear los valores míos al mercado criollo porque estoy buscando rentabilidad, sino al mercado de ellos. ¿Y qué de valor como que para ellos? ¿Qué pasa con ellos cuando vienen? Vienen a Puerto Plata, pero no, no se quieren a quedar donde la mamá, porque de una vez comienza. O no se quieren quedar, Jerónimo, donde un hermano, donde un primo, porque es como que un cómodo, un amigo, comienzan de una vez. ¿Quién llega a Puerto Plata y tiene una propiedad con cierto tipo de comodidades, con cierto tipo de seguridad, con cierto tipo de servicios? que se adapte como que a lo que yo normalmente tengo que tomar vivir, pero allá. Y por eso pagan. Y si esa propiedad, esa, la pueden rentar antes de venir, la pueden pagar desde Suiza por PayPal o por o por tarjeta de crédito o por un medio electrónico o de manera digital pues pueden comprar un ticket y venir. Porque no pueden comprar el ticket sin tener seguridad donde dónde van a quedar. Entonces yo voy alineando que ese edificio de apartamento está en función a ellos, no nosotros. El valor del terreno es en función al tamaño del negocio que yo voy a hacer ahí. Si yo voy a hacer aquí una casa, como que el valor es... Pero si voy a hacer un proyecto de apartamento, quizás sube. Entonces, ahí yo estoy dispuesto a pagar más o menos por el mismo terreno. Eso se trata. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, es muy importante que el proyecto del principio vaya según la norma de ayuntamiento. Según la norma de ayuntamiento de Puerto Plata. ¿okay? Según la norma. Y el ayuntamiento va a pedir un F4, ¿okay? una carta de uso de suelo y también va a pedir un anteproyecto. Eso lo vamos a ver en una siguiente etapa. Pero lo ideal es que según la, la cantidad de lindero que pide el ayuntamiento, okay, tanto frontal como laterales, también según la cantidad de niveles que nos permita subir y según la cantidad del factor casa, la cantidad de parqueo por unidad, pues vamos a aprovechar el 100% del loto. a veces cuando tenemos un imán, un hito como una playa, es algo que va a traer mucha gente por inercia, okay. No es que nosotros estamos haciendo publicidad de la playa, es que la va a traer por inercia. Y cuando yo vengo a la playa porque son fan de Puerto Plata, comienzo a buscar sitio. ¿En dónde quedame? y ahí es donde estamos nosotros en que el tamaño del apartamento como que no importa tanto sino qué tan cerca está de ese diamante que tenemos al lado y en función a eso pues podemos entonces sacar mercado de aquí eso se trata ya todo lo demás va a ser en función a la playa de qué manera esos futuros clientes de nosotros que son dominicanos también que se encuentran en esos países pueden visualizar eso a través de las redes a través de los booking a través del B&B ok y, y ya conociendo haciendo ruido a través del algoritmo pues vienen y me rentan lo que estoy tratando de buscar es que el conducto de comunicación, el conducto de pago de reserva no sea de la forma tradicional que hacía antes, sino a nivel online. ¿Cuántas personas pueden atender una página al mismo tiempo? Una página de internet. Ustedes que manejan la media. Okay? cuando yo tengo una página en un mismo, en una, en un mismo segundo la persona me, me puede atender 10.000 personas a la, a la misma página. Entonces eso es lo que nos ayuda a poder encontrar cómo hacer B&B el mejor amperaje de espacio. para eso. Para eso el proyecto que ellos van a ver por internet este edificio que va a ser de ustedes eso tiene que ser hiper ojo ahí no muy ni, no súper atractivo porque eso es lo que va a ser la renta que sea súper atractivo se no significa que sea caro ok es que están buscando rentar un momento memorable el terreno usted lo ve rápido así en cámara y dice no el terreno es plano el terreno se ve como plano sin embargo para mí el terreno va bajando que el terreno baja Hacia allá. Si el terreno baja hacia allá y la gravedad natural, aunque parezca plano, tenemos que colocar abajo la línea del céptico okay, y arriba la línea del agua. Yo voy a separar el terreno, la parte más baja, la parte del céptico, de manera que el séptico por gravedad, esa agua que se pasa por abajo, nunca se conecte con la cisterna. Antes, Enrique, ponía muy cerca el céptico con la cisterna y con el tiempo. El concreto iba aflojando y el agua de iba pasando al agua de la cisterna. Y esa agua subía a los lavamanos, a la cocina, a las duchas. Y las señoras se enfermaban. Iban muchísimas veces al médico no sabían por qué. Y era por esa agua contaminada que no se ve, porque estaba el té. Entonces, nosotros para evitar eso, hoy mañana, dentro de 40 años, pues entonces sabiendo el nivel de suelo, la parte más baja, pues podemos canalizar y distribuir todos los cruces de ingeniería de una manera óptima. Esto no quiere decir que, que sea más caro. Esto quiere decir que estamos aprovechando el terreno como que por el camino más conveniente